Eh, nosotros vengamos hace un tiempo llevando a cabo una jornada de lucha a favor de la comunidad y del pueblo de Salcedo. En esta ocasión las estamos librando en pro de que los apartamentos de las villas olímpicas no sean distribuidos entre los amigos y canchanchanes de los dirigentes del PLD y las chulas de los PLDistas. Por lo tanto, estamos convocando para mañana martes 4 de agosto a un paro municipal por 24 horas en pro de que las autoridades no nos han dado ningún tipo de respuestas por la jornada de lucha que vamos llevando a cabo. Las autoridades son de aquí, prácticamente, lo que maneja el PLD son todas de aquí, del municipio de Cercedo. aunque que tenares hay? ¿Ustedes no han logrado, siendo del mismo municipio, juntarse con ellos? Nosotros le hemos hecho saber que estamos abiertos al diálogo, como dice el compañero, y ellos en ningún momento han dado iniciativa de querer comunicarse o tener algún tipo de vínculo con nosotros. De no atender su llamado, ¿se podría atender ese parque? Claro que sí, se puede atender por tiempo indefinido. Nosotros hemos venido en una jornada de lucha sobre el caso que está sucediendo en la entrega ilegal de esos apartamentos, que solamente se están beneficiando un grupo eh, de, de funcionarios de aquí de la provincia, y es por ende que ya que ni las autoridades se han, se han dignado a, a conversar con los movimientos populares ni con el pueblo a darle un... A darle una información de qué es lo que se está haciendo con los apartamentos, hemos tomado la decisión de llamar a un paro por 24 horas mañana martes. Ustedes no han agotado los medios, no han convocado a las autoridades para reunirse con ellos y de haberla convocado, ¿qué respuesta han recibido? Nosotros les hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo. Ellos no han buscado ningún medio para, para comunicarse con nosotros. nosotros... Eh, estamos dispuestos al diálogo, todavía hoy es un día que corre completo que nosotros estamos dispuestos a que ellos se reúnan con nosotros y con el pueblo no, con nosotros, no tanto con, lo, con los movimientos populares que es lo que estamos luchando por, por el beneficio de, lo, de de que esos apartamentos sean entregados a personas que lo necesitan no a un grupo de mayoría como lo están haciendo de que, de que se lo están entregando entre ellos, entre el comité político del PLD entre los funcionarios, entre entre amiguismo nosotros lo que queremos es que esos apartamentos se repartan con equidad y que se repartan en, en personas que, que se, en verdad sí lo necesitan. Las cantidades de apartamentos. ¿tiene usted la nosotros tenemos la eh, Son 256, no han dicho, son eh, de apartamentos que hay ahí. Ustedes tienen un levantamiento hecho para ver cuántas personas afectadas tiene el municipio para ver cuántas? Nosotros tenemos el, el levantamiento de eh, la parte baja tiene el levantamiento y la parte alta también. Entonces, lo que hace falta ustedes se reúnan con las autoridades. La, las autoridades se reúnan con nosotros.